Las limitaciones físicas que impone la insuficiencia cardíaca no son una razón para no hacer ningún ejercicio, más bien todo lo contrario, porque una actividad bien adaptada mejora el flujo sanguíneo y fortalece el corazón, lo que hace que trabaje con más eficacia y con ello mejoren los síntomas. Lo ideal es que el médico nos ponga en contacto con el centro de rehabilitación cardíaca más cercano. Si no lo hay, al menos cabe pedirle unas pautas adaptadas a la forma física inicial. Hay que procurar que la actividad física en sí resulte atractiva y divertida, y a ello mucho el que sea compartida. Por otra parte, no debe causar dolor, molestias, fatiga y mucho menos mareos. Si no sabemos qué elegir, caminar es un buen comienzo. Como siempre, hay que empezar lentamente e ir aumentando poco a poco la distancia y la intensidad. Al principio bastará con paseos de 5 o 10 minutos un par de veces al día, que pueden ir aumentando hasta 30 40 minutos diarios de 5 a 7 veces por semana. Y el ritmo, la mejor referencia es que se puede hablar durante el paseo.